Muy buenas tardes a todos los que, hoy, a los que se encuentran conectados en esta tarde de hoy, iniciando esta maloca ambiental de encuentros Pica Amazonía 2020, el vuelo del agua. Iniciamos precisamente esta maloca digital con mucho conocimiento científico sobre la Amazonía. Recordemos que ayer en esa inauguración hablábamos de que el mundo entero, el planeta Tierra, está interconectado y todos tenemos una responsabilidad y dentro del mismo ecosistema todos dependemos de todo y el agua es evidentemente el, el, uno de los elementos más importantes para que todas las plantas, los animales y nosotros, los humanos y todo el ecosistema esté funcionando. Entonces, lo que no conocemos no lo podemos valorar y si hay alguien que tiene el conocimiento científico y del por qué funciona y cómo funciona todo este ecosistema, es precisamente el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, Sinchi con quien abrimos esta tarde de hoy, esta maloca ambiental, eh, con la presentación del libro rojo de plantas de Colombia, volumen número 7, el Hechos Arborescentes, eh, nos acompaña eh, su jefe de comunicaciones, quien va a moderar este panel con los expertos del instituto, Diana Mora, eh, a quien le doy la bienvenida, eh, bienvenida a Diana, en este, en este espacio de Encuentro Fica Amazonía, para que podamos contarle a la audiencia y podamos dar a volar toda esta información a nivel mundial y empecemos a apropiarnos de este conocimiento científico de la Amazonía. Bueno, muchísimas gracias William, es un placer para nosotros estar con ustedes en esta maloca ambiental de encuentros FICA Amazonía 2020, el vuelo del agua. Queremos que reciban un saludo muy especial de nuestra directora general, la doctora Luz Marina Mantilla Cárdenas. Bueno, la gestación de un proyecto editorial como este empieza mucho antes de lo que uno se alcanza a imaginar. Intervienen muchas personas, hay investigación, viajes, entidades que colaboran y participan, hay ciencia, hay tecnología, hay arte. Eh, y hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar a los actores principales de esta obra, los autores. Okay. Nos acompañan Dairon Cárdenas López. Dairon es biólogo, botánico, director del herbario amazónico colombiano, tiene experiencia en estudios florísticos, de bosque húmedo tropical, plantas útiles, plantas, plantas introducidas, invasoras, amenazadas y especies endémicas de Colombia. También está con nosotros Luis Fernando Giraldo, él es biólogo especialista en taxonomía y conservación de lechos arbóreos y plantas epífitas. Su área de investigación básica es taxonomía y reproducción de lechos arborescentes y también es, eh, hace consultorías en florística y plantas epífitas. Está también con nosotros eh, Wilson Rodríguez, él es biólogo, especialista en taxonomía de derechos de Colombia, con una experiencia amplia en estudios florísticos, es curador asociado del herbario amazónico colombiano. Néstor García, es biólogo con maestría y doctorado en ciencias biológicas, profesor asociado de, de la Pontificia Universidad Javeriana, su área de trabajo es uso y conservación de la flora colombiana. También está con nosotros Sonia Mirella Zúa Tunjano, ella es ingeniera catastral y geodesta, Especialista en sistemas de información geográfica. Su área de trabajo son las bases de datos espaciales y el manejo de información sobre biodiversidad. Y teníamos un invitado que se llama Marcus es también autor del libro, él es taxónomo con especialidad en el hechos y es curador del herbario Martin Luther de la Universidad Hall-Wittenberg de Alemania, quien por temas tecnológicos no nos pudo acompañar. Entonces, pues bueno, con esta introducción les damos la bienvenida a esta presentación del libro rojo de Plantas de Colombia volumen 7, el Hechos Arborescentes. Dairon, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias Diana. Saludos a todos los asistentes. Eh, quiero expresar un saludo muy especial a la doctora Luz Marina Mantilla, ...directora general del Instituto Sinchi, que no nos puede acompañar... ...y a todos mis compañeros de este trabajo maravilloso... ...a Marcos, que por cuestiones técnicas no pudo acompañarnos... ...pero a Luis Fernando, a Wilson, a Néstor y a Sonia... ...que me acompañaron en esta iniciativa maravillosa de poner... ...en blanco y negro el estado de conservación de los derechos aburrecentes de Colombia. Este libro rojo de derechos aburrecentes de Colombia... Eh, es una iniciativa que surge desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y del Comité Nacional de Categorización de Especies Amenazadas de Flora y Fauna, en busca de tener una idea de cuál sería el estado de conservación de este, de este grupo. Eh, las familias Ciatease y Dixoniace han sido llamadas en lechos arbóreos y comprenden el grueso de los helechos que presentan esta forma de crecimiento, aunque algunas de ellas no tienen este tipo de crecimiento, tienen más postrados y compactos. El grupo principal de estos helechos arborescentes comprende la familia alciatease con 643 especies en el mundo y diccionarse con 35 especies entre estos grandes helechos. Eh, las escamas y los soros son las características más conspicuas como para separar digamos, estos dos grandes grupos, las dos grandes familias. En Colombia, los helechos arborescentes tienen una distribución bastante amplia a nivel altitudinal, entre 0 y mil metros sobre el nivel del mar, pero su mayor expresión está entre 1.500 y 2.000 metros sobre el nivel del mar, siendo pues la mayor diversidad en la región andina. Eh, en Colombia, antes de este trabajo, se conocía solo el trabajo icónico de Murillo y Murillo de 2003, donde se reportaban 55 especies. Y posteriormente, en el 2016, en el catálogo de plantas indígenas de Colombia se documentan 115 especies. Acá, por ejemplo, podemos observar algo así como cómo es la distribución de estas especies en el territorio nacional. Y evidentemente observamos que hacia los Andes está la mayor distribución, la mayor presencia de corrientes de estas especies. Un poco después en la Amazonía, menos en los llanos y las llanuras del Caribe muy poco representadas por estos helechos acuáticos. Eh, el uso que ha generado, digamos, como este problema de conservación, básicamente es o ha sido la extracción de las raíces para ser utilizadas como sustrato en la siembra de orquídeas, bromelias y cuernos. Seguramente algunos de los que estamos presentes conocemos en el pasado cuando hablaban de los sarros, justo en los que colocaban estas eh, como macetas pues, para colocar, digamos, lo que llaman los cuerpos o el platicero Pero también es muy importante que estos permiten ser como labrados y hacer, digamos, como en alguna forma, digamos, como esculturas, como podemos ver aquí en el lado izquierdo, y hacían macetas también para la siembra de otras plantas. Y muy importante que los tallos largos y de madera dura, demasiado resistente a la pudrición se utilizaban como madera estructural en casas y en construcciones palafíticas, como en muelles, cercos y soportes de ranchos, en terrenos inundados, quienes hayan estado en la laguna de la cocha, vemos que las estructuras que soportan estas casas son justo estos troncos, estos, estos tallos de los helechos arborescentes. Esto obviamente entonces ha llevado a una crisis que consideran, que ha llevado digamos a la amenaza a muchas de estas especies por la sobreexplotación y seguramente mucho más también por la fragmentación y la destrucción del hábitat natural. Esta situación entonces llevó a que en 1977 el Inderena generaron las vedas de aprovechamiento, comercialización y movilización a las especies o productos o partes de ella, a las que ellas consideraban como ya las plantas, unas plantas protegidas, y esas las que popularmente conocíamos como el lecho macho, el palma boba o palma de lecho. Y después se sumaron algunas corporaciones con la misma iniciativa, de tal forma que, en medio de esa preocupación que no eran tan eficientes las vedas, entonces se generó el convenio interinstitucional 432 del 2014 entre el Instituto Sinchi y el Ministerio de Ambiente, que entendía, tenía por objeto ya, eh, adelantar la evaluación del estado de conservación de los helechos arbóreos en Colombia. Ese fue un comienzo importante. Eso fue, digamos, uno de los primeros recursos que tuvimos para poder hacer este ejercicio y posteriormente, en el marco de la estrategia Gira Especialistas de la Asociación Colombiana de Arbarios, hicimos un muestreo significativo en los principales barrios del país, y después, con el apoyo del Instituto Sinchi, quien asumió esta iniciativa, y la, todo el apoyo que nosotros obtuvimos, digamos, desde la Dirección General del Instituto Sinchi, la actual de María Mantilla, entonces asumimos este reto para poder llegar hoy a este escenario y poderles mostrar los resultados de los algo recientes que ocurren en el país y su estado de conservación. Obviamente, considerando que para nosotros las colecciones biológicas evidencian la ocurrencia de una especie en el territorio nacional, se adelantó una exhaustiva revisión de las colecciones de lechos arborescentes depositadas en los principales herbarios. Estuvimos en 19 de los principales herbarios del país. Se construyó una base de datos de cerca de 2.400 registros de lechos arborescentes, eh, una base de datos construida, digamos, con un ejercicio de revisión del barrio, lo que cual nos garantiza una muy buena resolución taxonómica, producto de un ejercicio de curaduría muy adecuado. Y una cosa de la que es muy, ese es digamos, un evento que poco se puede dar, es un ejercicio de visitar poblaciones naturales para corroborar y debatir entidades biológicas. Muchas veces, digamos, en el caso de los helechos, como sucede con algunas palmas grandes, es que las colecciones son muy regularmente muestreadas, entonces, que han, digamos, algunos niveles de incertidumbre, y para este ejercicio entonces, nos dimos el gusto de visitar estas poblaciones naturales para hacer este ejercicio. Finalmente documentamos 140 especies de leche arborescentes, 10 especies de alzófila, 122 de ciatea, 4 dixonias, ixonias, 3 y una losoforia. Eh, muy importante, 15 especies nuevas para la ciencia. 18 nuevos registros para Colombia y 25 especies endémicas. Esto lo que quiere decir es que era un grupo que tenía importantes vacíos de trabajo y de curaduría en las colecciones del país y en consecuencia estos resultados tan significativos. Pues, eh, de las 140 especies que se documentaron, se caracterizaron y 46 de ellas presentaron alguna categoría de amenaza. 18 en peligro crítico. 14 en peligro y 14 vulnerables hago referencia aquí a estas especies de ciatea conjugata ciatea es juanipens y Dixonia carsteniana que están en preocupación menor y muy curiosamente estas eran las especies que en principio se utilizaban con mucha fuerza para el uso que se les atribuía como la, la responsabilidad de tenerlas muy amenazadas y curiosamente no estaban tan amenazadas estas especies después de hacer está el análisis y la categorización. En consecuencia, este es el libro rojo de plantas de Colombia, volumen 7, lechos arburecentes, que obviamente, como es apenas obvio, los invitamos a que lo vean en las páginas del Instituto Sinchi y obviamente nos pueden escribir para enviarles de regreso por el correo normal eh, un ejemplar del libro para que los, lo puedan mirar. Entonces le doy la palabra a nuestros compañeros para que nos presenten, digamos, eh, complementar lo que les he presentado, hacer observaciones, o comentarios de lo que fue toda esta experiencia. Entonces le doy la palabra a Fernando, a Fercho, a Fernando Giraldo, para que nos agregamos y nos presente sus apreciaciones. Muy buenas tardes. Es que la don Correa, un cordial saludo y un agradecimiento muy especial a todos los participantes de esta presentación, en particular a Marina Mantilla, para hacer posible la materialización de este esfuerzo de investigación. No voy a tratar de ilustrar un poco eh, lo que ha sido el desarrollo, el, el desarrollo de los esfuerzos de investigación con el hecho de los en, en Colombia que los derechos arbolescentes de en Colombia comienzan comenzamos a hacer, comenzamos a estudiarlos más o menos a finales del siglo pasado para 1998 donde se produce información relacionada con eh, las especies presentes en el departamento de Antioquia se produce un texto algo ilustrado de lechos arbóneos de Antioquia y complementariamente como estrategia de conservación se produce un texto donde se diseña una técnica propia de propagación masiva a partir de esporas de estos elementos. El texto se llama propagación de lechos a partir de esporas, de lechos armonizantes a partir de esporas y como les mencionaba es, eh, se diseña una técnica apropiada, si se quiere una técnica colombiana para, para producir masivamente estos, estas plantas. Eh, como lo mencionaba, una estrategia de conservación del grupo. Pertinente por lo demás, por complementado en este momento, digamos, con, con, el, con el análisis del estado de conservación de las diferentes especies de necho de árboles en Colombia, eh, esta, esta técnica desarrollada permite en alguna medida propiciar el, el sacar de algunas categorías de amenaza muchas de las especies que en este momento están en peligro de pérdida eh, para 2000 como lo mencionó Dairo ¿no? para 2003 eh, José Murillo y María Teresa Murillo producen un primer acercamiento a, a, a las ciatea, precisamente al género siatea para Colombia se eh, listan básicamente 57 especies del género siatea adicionalmente se sí. Describe una especie dedicada a una investigadora, a una bióloga compañera nuestra, Pilar, la especie se llama Siatea pilosani, y se le asigna un nuevo nombre a una especie muy particular endémica del Valle del cauca, Siatea palpa, cuyo nombre resulta ser legítimo, y por consiguiente en esta publicación se le asigna un nuevo nombre, Siatea Posteriormente, para el 2017, Alexander Rojas y Adrián Tejedor, compañero que ha, que ha digamos, hecho exhaustivos eh, exploraciones de campo en Colombia con, con este proyecto. Investigador cubano, exenso conocedor, fotógrafo, excelso de, de grandes, describen tres nuevas especies para Colombia. La de ellas se llama Cia teatroquensis. La otra se llama la Ciarrea La otra se llama Ciarrea Incógnita. Ya como producción específica, vemos que, que, que si bien el, el, el grupo comenzamos a estudiarlo desde, desde 1998, la producción de los, de los textos se genera en 2003. A partir de 2003, se sigue haciendo exploraciones, donde se hace, digamos, una, una copiosa colección en, en muchas regiones de, tanto del departamento de Antioquia como, como de Colombia, y se encuentra una sinergia con otro proyecto, con un proyecto de, de carácter internacional, el proyecto Bio, Popcorn, eh, auspiciado por el gobierno suizo, y se establece la relación con con el Ministerio del Ambiente y el Instituto Sinchi para la realización del proyecto que intenta esclarecer el estado de conservación de las, de las, diferentes, de las diferentes especies del hecho de árbol existente en Colombia. Para una primera producción se hace un trabajo muy importante con el, con el género Dixonia, la familia Dixoniacea, donde se hace una Reevaluación biogeográfica y taxonómica del género de Exonia, eh, género bastante complejo desde el punto de vista taxonómico, el cual había sido sinonimizado a una sola especie para el neotrópico. Eh, Train en 1982, eh, sí, casi una revisión de las, de, de las diferentes especies. Eh, descritas para el Neotrópico y conserva básicamente dos especies. Diccionia estuvebeli como una especie eh, bien característica y bien diferenciable morfológicamente y varias especies que, que habían sido descritas, el caso de Diccionia casteniana Diccionia navarrensis y las diferentes variedades de Diccionia casteniana eh, hacen una sin, sinonimización y digamos que que reduce todo el grupo a una sola especie, Dixonia celoviana, a partir momento, a partir del cual, eh, era prácticamente la única especie que existía en Colombia. A partir de esta revisión y observaciones de campo de armario, soportado además por análisis filogenéticos con, con secuenciación molecular, eh, es, en esta investigación se logra demostrar eh, la existencia de, de, de, de la... De, de tres especies en particular. Se valida nuevamente, se reinstala Dixonia castellana con sus tres variedades, se valida nuevamente, o sea, se, se reinstala también Dixonia navarrensis, se mantiene Dixonia stuibeli, y se describe una especie nueva de, del género para Colombia, una especie que ocurre en Antioquia. Es de anotar que es un género en el neotrópico relativamente, relativamente, escaso, y digamos que esta, esta descripción de esta nueva especie es, es la, la descripción de una especie después de 106 años de haber sido descrita la última especie en, en el neotrópico. Por consiguiente, digamos que esta, es, esta contribución es una contribución bastante importante para la comprensión del género Dixonia de en el neotrópico y, y, y produce, por supuesto, claridad taxonómica Suficiente y debidamente soportada. Eh, la especie nueva del género Dixonia fue una especie que eh, nombramos en honor a, precisamente a Marcus, a Marcus Lenner. La especie que se llama Dixonia lenertiana y, digamos, es una especie de, de unas características bien particulares y, y digamos, que es un aporte valioso que hace este proyecto al conocimiento de la palabra otra publicación reciente de 2019 tiene que ver con la descripción de 12 especies nuevas para la ciencia, eh, la reinstalación o más bien la asignación de un nuevo nombre a una especie que estuvo perdida durante centurias, diría yo, eh, Dixonia para eh, perdón, a Sofía para ese momento, a la cual le asignamos el nombre de, de Ciatea Clandestina. Se le cambia el nombre en la medida en que el nombre de clases ya estaba siendo ocupado y en esa medida era necesario, desde el punto de vista nomenclatural, asignarle un nuevo nombre. Eh, se, describen, se, hizo, se, se se hace una nueva descripción. Bueno, se nos ha caído Fernando. Entonces, Néstor, por favor, eh, perdón, sigue Wilson, Wilson Rodríguez, por favor, ¿podrías conectarte? Está desconectado también. Entonces, Néstor, por favor, eh, continúas dándonos tus apreciaciones y los aportes y tu parte y, y tu rol dentro de. Incluye el libro y la investigación que hicimos del Estado de Conservación de los arborescente de Colombia. Eh, ok, bueno, gracias, eh, Dairon. Buenas tardes eh, a todos. Pues mientras que se pueden conectar Fernando y Wilson, pues voy a contar un poco sobre el contexto de este nuevo libro rojo, volumen 7 eh, sobre especies, eh, digamos, sobre las plantas eh, en Colombia. Pues para ponernos un poco en contexto quisiera... Eh, Tal vez recordar, eh, to, seguramente muchos lo, lo conocen, el, el Colombia desde más o menos el inicio de la, del año 2000 eh, hacia el 2001 comenzó con el proceso de publicación de libros rojos sobre eh, grupos biológicos en Colombia. En este caso sobre la flora desde el 2001 hasta el 2007 se publicaron varios volúmenes de libro rojo que fue una época muy prolífera. Estos eh, libros rojos se construyen eh, siguiendo o utilizando eh, el sistema de categorías y criterios de la UICN Que ha sido como la metodología que ha adoptado en general eh, pues eh, Digamos que ha sido adoptada a nivel global Para eh, la evaluación del riesgo de extinción de las especies En este caso, eh, Colombia Digamos que tuvo una época muy prolífera Con estos primeros volúmenes del libro rojo hasta el 2007 El último fue pues, sobre orquídeas Publicado por Calderón, que fue el editor y eh, desde aquel entonces, hasta este momento, tenemos un nuevo libro rojo. No quiere decir que Colombia no haya seguido trabajando en este proceso de evaluación de riesgo, pero eh, no se habían publicado ni se habían compendiado los resultados en un nuevo libro rojo. De ahí la importancia, eh, quiero resaltar, digamos, la importancia de, este, de esta nueva publicación, porque es un, un aporte eh, eh, significativo a, a, a poder compendiar esta información y más, y, y pues más aún muchísimo interés teniendo en cuenta que son los helechos arborescentes, que es un grupo que ha sido vedado, que es un grupo de mucha importancia y que pues, se requería publicarlo en un libro rojo. Eh, la, la, digamos que seguir con esta tradición de compendiar los resultados de evaluación de riesgo en un libro rojo me parece muy importante para el país porque es, es tener la información sintetizada en un solo documento, este documento eh, se va, a poder, va a poder ser consultado por toda la comunidad científica y por toda la comunidad eh, que, que, digamos, lo requiera, eh, sabemos que es un documento también de divulgación para la sociedad, los libros rojos, y entonces, es ahí, digamos, la importancia de publicar los resultados en estos, en estos eh, documentos. Bueno, como lo mencionaba, Dairon eh, eh, pues el papel, digamos, un poco mi papel en este proceso justamente ha sido apoyar todo el proceso de categorización, por mi experiencia previa en, en este tema de, de evaluación de riesgo y de los libros rojos, de las 140 especies que se evaluaron pues resultaron 46 especies eh, como amenazadas, ya lo mencionaba Dairon, 18 en peligro crítico, 14 en peligro y 14 como vulnerables. Importante tener en cuenta que eh, de estas especies hay 25 especies que son endémicas. ¿Qué quiere decir en este caso? Que esas 25 especies eh, que tienen riesgo, de hecho, eh, o que están en algún riesgo, en alguna categoría de amenaza, eh, la, es, es la responsabilidad netamente de Colombia eh, propender por su conservación. Eh, adicionalmente, bueno, el libro rojo, como, como lo podrán ver, eh, comprende pues ya digamos eh, los componentes que han sido tradicionales que incluyen Pichas rojas para cada una de las especies, esto incluye eh, toda la parte, digamos, eh, taxonómica, nombres comunes, pero también incluye toda la parte de las categorías, los criterios por los que fueron clasificadas estas especies o fueron categorizadas en, un determinado, eh, en una determinada categoría. Y también información geográfica, historia de vida, la situación actual que estas especies tienen, por qué se encuentran, cuál es la justificación eh, de que estas especies estén en alguna categoría de riesgo. Tratamos de hacerlo de la manera más explícita y de ponerlo de la manera más clara para que se entienda y para que el lector y las personas que lo eh, vayan a utilizar eh, puedan utilizar, eh, digamos, aprovechar la información de, de buena manera. Eh, ¿Por qué están amenazadas estas especies de derechos arborescentes? Ya lo comentaba Dairon, eh, aunque algunas de estas especies son famosas por su uso, no es precisamente eh, puntualmente, eh, al parecer, por el análisis que realizamos, justamente eh, las especies más amenazadas o las que podrían estar amenazadas por estos procesos de extracción, principalmente, sino por eh, la ampliación de la frontera agrícola. De hecho, casi que el 70% de las especies eh, están amenazadas eh, por eh, una, unos procesos de reducción de la calidad de su hábitat, eh, de las condiciones de su hábitat relacionadas con la ampliación de la frontera agrícola particularmente, pero también hay otros procesos que tienen que ver con, por ejemplo, eh, eh, relacionados con cultivos ilícitos, con minería, con otros factores de transformación que también han generado o son las amenazas que han generado que estas especies terminen en alguna categoría eh, como tal. Por ejemplo, y mencionar un caso eh, especial muy particular, por ejemplo, la especie de ciatea eh, Werfey, que eh, está categorizada como el peligro crítico. Esta especie se conoce en Colombia, fue recolectada en 1939 por Alston, a 20 kilómetros de Villavicencio. Cuando hicimos los análisis, actualmente, casi, casi un siglo después justamente, hicimos los análisis, eh, toda la zona donde esta especie crecía, hoy en día, se encuentra urbanizada. O sea, que en este caso, la expansión, justamente de toda esta urbana es la principal amenaza y, esta, y justamente por eso vemos allí un caso de una especie que, que se encuentra en, en, en categoría de en peligro crítico eh, qué más eh, quisiera mencionar algunos aspectos importantes eh, esperamos que este este libro pueda eh, potenciar las acciones de conservación eh, sobre las sobre los derechos arborescentes puedan eh, además eh, como digamos como como libro rojo, contribuirá a la resolución de especies amenazadas del Ministerio del Medio Ambiente, que es, digamos que eh, es, es lo común que todas estas evaluaciones vayan contribuyendo a la resolución de especies amenazadas. Y pues, por ejemplo, es importante eh, tener en cuenta que también con, con la evaluación de riesgos nos va a permitir... Eh, priorizar cuáles son las especies que requieren acciones de conservación eh, importantes, acciones, por ejemplo, como evaluación de sus poblaciones, como generar estrategias de conservación ex situ, eh, importantísimo, evaluar la, el, el papel que están cumpliendo las áreas protegidas del país en la conservación de estas especies. Realmente, de las... De las eh, Especies amenazadas, solo eh, claramente encontramos registros de solo dos especies en áreas protegidas del sistema de áreas protegidas del país, eh, en este caso de siatea arbórea y de siatea obnoxia. Entonces es muy importante, eh, digamos, eh, identificar cuáles eh, cuál otras especies se encuentran dentro del sistema de áreas protegidas del país para propiciar justamente estrategias de conservación in situ. Entonces, eh, pues con todo, pues eh, esperamos que esta, esta obra y esta, este trabajo que, que hemos realizado eh, mancomunadamente, pues pueda seguir contribuyendo a la conservación de la flora colombiana, como lo han hecho los otros libros rojos y todo este trabajo de evaluación de riesgo, y pues eh, eh, estará disponible, como dice Dairon, y pues eh, bueno, eso es básicamente lo que quería comentar. Eh, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Néstor. Eh, excelente, digamos, ampliación de todo lo que está aportando este libro rojo de plantas de Colombia, volumen 7, helechos arborescentes. Por suerte, terminando, eh, vos está de nuevo Fernando con nosotros. Entonces, por favor, Fernando, continúas la disertación que traías sobre, sobre los helechos y todas, digamos, eh, las especies nuevas que se lograron documentar en este ejercicio a ver qué pena, qué pena se nos cayó el sistema eh, no sé exactamente dónde quedé si me lo recuerdo es para volver a retomarlo desde ahí ¿cierto? estás hablando de las alzófilas y los estudios moleculares que se hicieron para definir digamos como las especies eh, estaba hablando de los estudios moleculares en, de, en Dixonia eh, Hacía ah, referencia, digamos, al caso, a, a, a la especie que solo existía un registro, una especie, al grupo del que existía una sola especie en Colombia, pero realmente eran varias las especies después de los estudios moleculares. Correcto, David, muchas gracias. Bueno, retomo entonces, eh, con la evaluación, la de datos y moleculares, y una exhaustiva revisión de los armarios del país, establecer la presencia en Colombia de cuatro especies del de Rímeno Dixonia, de eh, dos de ellas previamente sinonimizadas, estudios hechos en Esencia por Retrae en 1982. Eh, continuar con el reconocimiento de Dixonia Stuybel, una especie del. En Colombia, en la Serranía de Perijá, la descripción de una especie nueva para, Colombia, para el del género Vixoria, de tanto relevante en la medida en el género, en particular en el género de en el trópico no había sido una, una descrita una nueva especie hace cerca de 106 años. Eh, Digamos que este aporte es un aporte significativo a la comprensión, no solamente de la flora de Colombia y de la flora, y en particular del de hecho anteriores de Colombia, sino que ofrece claridad para la comprensión de lo que es el género disoniente neotropical como tal. La influencia es un aporte significativo. Datos debidamente soportados desde el dato de lo morfologico lo translúmico, desde lo molecular y el análisis genético que se realizan para las especies presentes. Eh, la especie nueva para Colombia del género Dixonia eh, fue una especie que nombramos en honor a Marcus, dado su, su gran aporte a la comprensión eh, de, de la identidad de las diferentes especies de Dixonia y de derechos arborescentes, no solo de Colombia, sino del mundo. Marcus es posiblemente la persona más, más descollante en el conocimiento de derechos arborescentes del mundo y desarrollar los proyectos tanto en, en, en el como en el Otro de los, de los aportes significativos realizados en, realizados en el marco de este proyecto, al conocimiento de nuestros derechos arborecientes, tiene que ver con la descripción de 12 especies nuevas para la ciencia, la asignación de un nuevo a, a una especie cuyo nombre estaba digamos, estaba siendo ilegítimo desde el punto de vista nomenclatural eh, particularmente una especie que estaba había sido hacía más de 80 90 años eh, fue descrita y conocida solo de la localidad tipo eh, no colectaba nunca más después de esa colección y en el marco de este proyecto la oportunidad en la Sierra Nevada de Santa Marta, identificarla como SIATEA, como el SOFI la Casa, como fue descrita, pero digamos dentro de, de, de, de los arreglos taxonómicos recientes, eh, es una especie que ya digamos está dentro del género SIATEA y le asignamos el nombre de SIATEA clandestina en virtud de, la, de lo escondida que estuvo durante tanto tiempo y obviamente digamos representa un aporte significativo. Dentro de esta publicación, que se llama Nuevas Adiciones del Hecho Harmonio de la Flora de Colombia, que se describen las dos especies, adicionalmente se, le, se, se hace el reconocimiento de otra especie descrita de Venezuela, Cíatea Boconensis, eh, también conocida solo de las colecciones tipo y cuyo nombre, como tal, Boconensis, había, había, había entrado en desuso por la ausencia total de colectas adicionales a la colección tipo. este proyecto, de conectarla a Cordillera Oriental, el departamento de Santander, específicamente en el municipio de Tripuestra, identificar unas poblaciones eh, importantes de la, de la especie y, en consecuencia, digamos que es un aporte eh, relevante relevante para el reconocimiento de los derechos los aborrecentes de Colombia. Y, por supuesto, las, las diferentes especies. Ciater, 12 especies de Ciateas descritas en este artículo. Especies que se destacan, algunas por su importancia. El nombre, por ejemplo, de Ciatera Paz dedicada a la paz, que refleja pues, el anhelo de, de, de, de, de, de lograr un país que goce de paz. En esa medida, digamos que vemos, se si quiere la diferencia en conjunto de, de asignarle un nombre en honor a la paz. Por supuesto, hay otros, otras 11 especies también bastante valiosas de diferentes regiones de, del país que representan, digamos, un significativo este proyecto, como tal, al conocimiento y al restablecimiento y al, y al del estado de conservación de las diferentes especies. o también otra especie adicional a las la 12 eh, que tiene que ver con una especie catalogar a Lumar, Lerner, Wilson, Rodríguez y Mijael Kisler, especie que se denominaron siete a Gilaldoy, una especie bastante característica e importante de la cordillera oriental también, bajando de mi depuesta del Paraguay de Berlín, es una especie bastante simpática en la medida en que exhibe dos formas de crecimiento particular, es también un aporte significativo de este proyecto, digamos, del conocimiento de la flora. Eh, para terminar, eh, existen, digamos, la perspectiva de, de generar publicaciones que ya están, digamos, en preparación. Una tiene que ver con el esclarecimiento de la identidad de CIATEA multiflora y de las especies relacionadas. Resulta que eh, una gran cantidad de especies que fueron nombradas como CIATEA multiflora dentro de nuestros recorridos de campo y dentro de las revisiones de herbarios, tuvimos la oportunidad de de lograr diferenciar, que con ese nombre habían sido llamadas un buen número de especies, dentro de los cuales, digamos, para la publicación que se llama Especies relacionadas al ciatea multiflora en Colombia, describimos cinco especies nuevas para la ciencia, las cuales están en proceso de, de preparación. Otro grupo también bastante complejo, tiene que ver con una especie que presenta una distribución eminentemente amazónica y pudimos llegar a establecerlos a, a en este, en este trabajo son, el artículo se llamará las especies relacionadas a en Colombia, donde se reinstalan tres especies que fueron previamente sinonimizadas y en esa medida digamos casi que se reviven esas especies y como tal contribuye también al enriquecimiento del listado de eh, las especies de Ciateas y en particular de lechos almorocentes de Colombia otro artículo que está en preparación y que está digamos bastante avanzado ver con la de las ciatiáceas de Colombia. Donde todas las especies existentes en el país de la familia y se diseña, digamos, una clave taxonómica que permita un acercamiento mucho más real, digamos, más cierto a lo que es la riqueza de especies de helechos arborescentes en Colombia, particularmente en ciatiasis, que va a ser reflejado por este artículo que se llamará Ciatiáceas de Colombia. Yo dejo ahí para que. Son, vamos a un poco sobre eh, algunas novedades taxonómicas encontradas también en la familia. Muchas gracias. Me disculpa nuevamente la, la falla del sistema, pero realmente se nos cayó el, eh, la red. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias, Fernando. Entonces, Wilson, te cedemos el turno. Adelante. Bueno, yo eh, para no repetir muchas cosas realmente voy a hacer es una síntesis eh, de, de lo que hablaron los compañeros eh, Dairon y, y Fernando Giraldo. Realmente de los aportes significativos eh, de este trabajo eh, es la resolución taxonómica de 140 especies de lechos arbóreos, de estas 140 se están dentro de, del libro 18 especies nuevas, 13 de ellas ya publicadas y 5 en preparación, como son siatea hildergante, siatea prosopioides, siatea paisa, siatea origuana y, y pinuloides. Eh, de estas 46 especies con algún grado de amenaza, eh, corresponde al 33% de, de los helechos arbóreos evaluados. En peligro crítico, 18. Estos datos ya los dio dairon pero lo repito porque son importantes como en la evaluación del de, de número tan significativo de especies en peligro. Por regiones, tenemos la región andina 37. Eh, todos sabemos que eh, la destrucción, la fragmentación del hábitat lleva a, que la, a, a la pérdida, a la diversidad y este grupo no se escapa pues como, a, como a, a todo ese desastre que se vive en el país. Eh, la región Caribe-Pacífico de Yunoquía, cinco, eh, cinco especies, y en la Amazonía solamente una especie, que es huerfi, una especie que se colectó eh, cerca a, a la ciudad de Villavicencio, y que hoy en día obviamente está toda urbanizada y no se tienen más registros de la especie como tal. De las 700 Especies de, y más que hay de, eh, en el mundo de lechos arborescentes, el 20% de ellas están presentes en Colombia, lo que nos hace un país megadiverso y que a la vez nos puede estar situando como el país más rico en Ciatias. Esto eh, eh, posteriormente va a ser publicado por Lenner, eh, confirmando pues este eh, esta gran cantidad de ciatias para Colombia y convertimos como en el país eh, de mayor riqueza en siatias en el mundo. Eh, otro de los aportes importantes eh, del libro son los nuevos registros de especies que se nos habían reportado para Colombia. Son 19 registros nuevos, eh, una base de datos que son necesitas nos va a hablar más adelante con más de 2.400 registros de, estas 140 de las 140 especies que evaluamos, están en dos familias y cinco géneros. La familia Ciatiasia y Dicionaiasia. En de, de los géneros de Ciatiasia encontramos Alzófila, Ciatia esparocteris, Alzófila 10, Ciatia, 120, 122, Esfaroteris, 3 especies, Dicionia 4 con la nueva publicada y Lofosoria 1. Estos, estos datos del libro rojo, contrastan un poco con, lo, con el catálogo de plantas y líquenes de Colombia, donde allí se reportan 117 especies, nosotros estamos pasando a 140 especies en el presente trabajo. 19 especies del catálogo son inválidas por muchas razones. Eh, de las más comunes es los sinónimos. Caso tal de macarenensis eh, en, en el catálogo de plantas de de Colombia se referencian para Colombia. Realmente son solamente tres Spharoteris, faroteris brumney, quinduensis eh, Y este Spharoteris macarenensis fue publicado, eh, es una especie muy particular que se encuentra en ambientes de afloramiento rocosos en la, en la Amazonía, particularmente en la Sierra de la Macarena, y fue descrito como Esparotelis macarendensis, pero realmente es, eh, es un sinónimo de lo que hoy conocemos como Ciatia térrima. Lo que pasa es que esta especie Ciatia térrima tiene un comportamiento muy particular eh, dependiendo del sustrato en que se encuentre. Usted lo puede ver como todo un helecho arbóreo con su fuste, con su tallo, cuando crece en suelos eh, orgánicos. Pero cuando está en, en roca, eh, el tallo es un tallo decumbente y crece en todos los, eh, digamos, los intercipios de las rocas. Está muy presente no solamente aquí en la Macarena, sino también, sino también en los afloramientos rocosos de la Lindosa. Otro de, de, de, de por qué estas... Eh, Especies del catálogo son inválidas, son las identificaciones incorrectas. Sabemos que Siatia Caracasana es un error, que se, eh, digamos, hace un error histórico que se perpetuó en todos los herbarios. Siatia Caracasana, como su epíteto lo dice, es de Caracas, Venezuela. Esta especie es muy posible que esté presente en Colombia, pero en, en, en la cordillera oriental, en los departamentos del norte de Santander, eh, pero no está presente en todo el país como... como están la mayoría de identificaciones eh, en los, en los herbarios Entonces, las identificaciones incorrectas han llevado a que este catálogo realmente tenga muchas especies que no están presentes en Colombia. Ese es otro de, de los factores, eh, digamos, la CIDEC, porque estas especies no son inválidas. Muchas no, no, no están en, en su distribución, incluye Colombia. En el caso de Ciateapárdula, que es una especie que es... Eh, de la isla dominicana, de Cuba, eh, del Caribe como tal. Al igual que esta párpula hay muchas otras especies como papa Todas ellas no, no están en Colombia y que aparecen en, en el catálogo como tal. Entonces, estas son como la, digamos así, las observaciones de mayor fondo eh, y, pues, y los aportes realmente del libro rojo son bastante significativos en, en dilucidar y... Eh, digámoslo así, el estatus taxonómico de, de estas 140 especies están en un en un alto, digámoslo así, si lo fuéramos, en una alta resolución taxónica eh, Bueno, muchas gracias. Bien. Entonces, Sonia, Suba, Sonicita, te damos la palabra para que cierres un broche de oro eh, Sonicita nos ilustrará acerca del de, tema de las bases de datos y la generación, digamos, de la cartografía, la estudios de las especies del territorio nacional. Adelante, Sonicita. Bueno, muy buenas tardes. Eh, yo no sé si ven una presentación pequeña que yo tengo. No sé si las están bien? Ahora sí. Sonia. No. ¿Me escuchas? ¿Tú me estás escuchando, Dario? Aló. Sonia, ¿me escuchas? Dame su. ¿Me escuchan ahora sí? Aló, ¿sí me escuchan? Bueno, eh... Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre, sobre los... No sé si puedo poner una presentación. Listo. Ahí, ¿ven la presentación? Bueno, para, para poder tener una información consolidada de, los, de las visitas de los, a los 19, varios visitados, en donde se obtuvieron cerca de 2.400 registros de leches de arborescentes. Tenemos una base de datos eh, con datos eh, importantes como la taxonomía con la que está en el herbario, en el, si, si es un tipo, qué clase de tipo es, si tiene nombres comunes, los datos de colección, el colector principal, el número de colección, la fecha de colecta, los datos de la colección en donde se encuentra, la fecha de determinación, quién la de determinó y en qué fecha, y todos los aspectos geográficos que se pudieran obtener de cada especimen dentro de los cuales está el departamento, municipio, la localidad, la longitud, la latitud, la altura máxima, la altura mínima, y algunas observaciones que fueran importantes para, para la determinación o para la ubicación geográfica de esos ejemplares. Eh, de esas 2.400 registros se revisaron las localidades una a una eh, y, se, y se, en el caso de que no, no tuvieran coordenadas se generó la correspondiente coordenada, uh -huh. encontramos que los especímenes de, de, con datos históricos eh, no tenían en su mayoría coordenadas, pues es algo que tuvimos que hacer uno por uno, para ello pues contamos con, con estos muchos expertos como Wilson, Marcus y, y Luis Fernando, que nos ayudaron a ubicar muy bien esas localidades históricas y a revisar muy bien eh, la posición geográfica escrita en el ejemplar botánico y que esta descripción geográfica corresponda con el hábitat y la biología de la especie. Muchos de estos especímenes tenían... Eh, datos de altura que no, no correspondían, o como dijo William, como dijo Wilson, perdón, eh, encontramos algunos especímenes que ya estaban en, en, en áreas deforestadas o eh, en ciudades, como por ejemplo en Villavicencio, eh, todas estas cosas fueron corregidas una a una. Eh, por eso, ya tu, con esta información tuvimos un mapa de la distribución de esos 2.400 registros. Eh, y como les mencionó Dayron, eh, tu, tuvimos una cobertura a nivel nacional muy importante. Mm, eh, vale la pena destacar que este trabajo de georreferenciación y de corrección de coordenadas es un proceso muy importante. Es un proceso que nos dio mucha información, no solo geográfica como tal, sino, como les digo, del hábitat de las especies. Eh, y pues la ayuda valiosa de estas personas eh, hicieron que pudiéramos tener un, un producto de alta calidad no son en precisión y en exactitud de los puntos. Esa información es, hizo parte de la categorización de las especies, pues de ahí generamos dos, dos eh, ítems que son importantes, como es el número de localidades de cada una de las especies y el área de distribución de esa especie en, en Colombia. Generamos unas áreas de especie que eh, determinaron como eh, cuáles iban a ser las más importantes o las más valiosas de acuerdo a su distribución en el país, cuáles, eran, ¿cuáles tenían menos localidades, cuáles tenían más, en dónde tenemos que hacer énfasis en, para revisar más, más información geográfica o en dónde tenemos que buscar otro tipo de información o hacia dónde se podían dirigir las salidas de campo este, este proceso nos dio muchos aspectos importantes para definir la categorización de las especies. que Eso era lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas gracias Sonia. Bueno, básicamente esto es lo que trae el libro rojo de plantas de Colombia, volumen 7, de leyes arborescentes. Eh, los invitamos a todos a que en la página del instituto puedan conseguir la versión en PDF y consultarlo. Eh, importante resaltar que, obviamente, el ejercicio no se queda en generar un libro rojo y una lista de especies amenazadas, que obviamente, aunque es muy importante, como lo decía Néstor, el paso siguiente de nuestro equipo es generar unos planes de manejo para la conservación de estas especies, y más o menos así como en sentido sintético, orientados a la identificación de poblaciones naturales en las áreas protegidas, como decía Néstor, eh, siempre miramos con preocupación lo que él manifestaba en las áreas protegidas, en este caso, digamos, no están haciendo, digamos, ese, están cumpliendo ese rol de, cumplir, de proteger muchas de estas especies, es bastante importante eso, y es un aspecto en el que mencionaba eh, precisamente, Fernando, el sentido de propagar masiva estas especies y enriquecer las áreas de distribución natural bastante importante y todo el componente de divulgación, la importancia, digamos, de estas especies, su rol en los ecosistemas y la importancia, digamos, de tener estas especies que en muy buena medida son emblemáticas y que cumplen una función bastante significativa en estos ecosistemas es bastante importante. Entonces, nuestro Gran eh, reto es poder presentar en un futuro trabajo eh, los planes de manejo para la conservación de estas especies y, obviamente, partiendo de las cifras tan importantes como son esas especies endémicas, esas especies nuevas para la ciencia. Entonces, poder dar cuenta de qué estrategias y qué vamos a hacer para conservar esta biodiversidad en términos de los elefantes. En un estado actual de las cosas en el que ustedes mismos saben, la deforestación es bien fuerte en este territorio nacional. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a nuestros autores por acompañarnos en esta presentación del libro rojo de Plantas de Colombia, volumen 7, El Hecho de Arborescentes. Complementa un poco la información que Dairo nos dio. El libro lo consiguen entrando a www.sinchi.org.co, La sección de publicaciones, allí están las novedades editoriales. El libro ya está disponible para descarga Igualmente los invitamos a que visiten nuestras redes sociales, estamos en Twitter, estamos en Facebook y esta tarde a las de seis y media, siete y media vamos a presentar otro libro que se llama Biología de los suelos de amazónicos eh, y pues esperamos que nos acompañen también en este lanzamiento que eh, será también muy interesante como este que acabamos de, de, de terminar. Muchísimas gracias a todos, muy amables, buena tarde.